Y así, con esta imagen de Mami. la juventud, arrancamos este programa maravilloso que es Arroba Joven, que la conductora lo hace con tanto amor todos los jueves. Le voy a dar la bienvenida a Laura Domínguez. Hola, Lauri, ¿cómo va? Hola, Cari, acá. Bien, re contenta, más contenta que nunca, mira. ¿Sabes por qué? ¿Y? ¿Crees que te cuente algo? Trasera, vos, me parece. Yo estaba disfrazada sí, sí. ¿Eh? Mira. Y no encontré más para ponerme. Mira, ¿sabes por qué estoy contenta? Contame, Laura, ¿por qué estás contenta? Porque acá estoy con ¿No? una pequeña de cinco años que, sí, que está con unas ganas terribles de hablar, pero me parece que estoy con una princesa por este lado. Ahora nos va a contar ah, ella, ¿viste? Wow. Yo me puse esto para estar a la, a la ocasión, ¿viste? Vestir así medio medio medio princes, princesisca, no sé cómo se dice, ¿vio? Está bien, Pero ustedes bueno. se están preparando por, por la noche de brujas, me parece, las dos. Y no sé, me parece ser? que se, se cambió de disfraz la chiquita acá, la, la ah, niña. Ahora, vamos, ahora nos va a contar, seguro. Bueno, Laura, que tengas lindo programa, las dejo. Bueno, a gracias, estar. Cari. Ahora voy a hablar con Elena. Bueno, acá estamos con Elena. Elena, ¿me ves los ojos? ¿No? No. ¿Y qué me ves acá? ¿Qué se me ve? La nariz y un, y un poquito la ceja. Bueno, entonces, sabes qué? Yo para poder hablarte de ojo, con los ojos mirándote, me voy a sacar esto, ¿sí? Después me lo pongo, después me he visto sí. para salir. Sí, porque no se de... ve. ¿Eh? Sí, porque no se ve, tenés razón. Hola, Elena, ¿cómo estás? Bien. ¿Todo bien? Contame, este, ¿cuántos años tenés, Elena? No te veo la cara. Cinco, ¿Eh? cinco. cinco. ¿Y vas al jardín? Voy a empezar la escuela. ¿Cuándo empezar la escuela? El año que viene. Ay, ah, ahora está yendo al jardincito. ¿Vas al jardín? ¿A qué jardín vas? No te veo. A Frutita de Tala. ¿Y, sab y, sabías qué? ¿Y sabías qué? ¿Qué? Contame. Me dijo mi abuela Tina que, que, que te conoce a vos, que tenía una foto ella y vos. ¿En serio? En el jardín. Y sí, porque contame, yo fui la señorita de quién. De mi mamá. Y se no, cuál Acuajalí, va mi mamá y, al de mi, pap y el de mi papá iba al mismo que mi mamá. Y, y, y iba con... Mi papá iba con su mamá porque era la profesora de ese jardín. Ay, no. ¡Ay! Mirá yo, yo era la señorita de tu mamá que se llama Lucía, ¿sí? Pero contame un poquito de vos. Sí, Escúchame, Elena. Tengo entendido que sos un personaje. ¿Qué? ¿Es cierto? ¿Sos un personaje? Habla ¿Por qué sos un personaje? Sí. ¿Por qué? Mm. ¿Y yo? Porque qué? Cosas te, ¿Qué te gusta hacer? ¿Lu? ¿Qué te gusta hacer? Contame, contame un poquito. Me, me gusta jugar cosas divertidas y también me gusta mmm, bailar. Bailar. Yo vi por ahí, ¿Hoy hiciste un poquito de gimnasia artística? ¿Puede ser? Ayer. Ayer. ¿Ayer? Ah, te gusta la gimnasia artística. Contame un poquito, ¿de qué estás está vestida? ¿Eh? La puncela de la película, que tiene el pelo largo, mirá. ¿Cuál es? Ah, guau, wow. no, no, no, no, no puede ser. A ver, genial, me encantó ese... Mirá. ¿Qué tenés puesto? No te veo. Ay, es verdad, es verdad que estoy intentando ¿Qué te pasó? Ah, no, ahí está, ahí está. ¿Cómo se pone para estar andando yo? Estás, te veo, eh, te veo, dale, ¿qué me quieres mostrar? Eh, te quiero mostrar esto. A este ver. tengo peluchito acá. ¿Tenés peluchito? Ese es. Sí, ese es el disfraz. Que le apretás el botón y, y hace iluminar. No, no, ese es el, el del saloto. Ah, y escuchame una cosa, en tu, en tu placar de disfraces que tenés muy grande en tu casa, que me contaste el otro día, tenés un disfraz que lo vas, lo vas a usar dentro de poquito. ¿Un disfraz de qué? Bruja, ¿querés que me lo ponga? Pero te tenés que ir a vestir otra vez, imagínate que vamos a estar toda la tarde, otro día te hablamos te lo pones. Sí, ¿por qué te vas a vestir de bruja? Porque va a ser Halloween, y Halloween tiene que tener toda la gente dulce, y si lo pasan a buscar, dicen, eh, tu contrato. Sí, sí. pero Elena, este, este Halloween vas a tener que usar una cosa más, Aparte del traje de bruja. Barbijo. ¿Sí? ¡Esa! ¡Me ganaste! Un barbijo. ¿Te lo hiciste ya? Sí. ¿Y por qué vamos a tener que usar un barbijo? Y lo que es... Co ¡Ah! ¡Hay coronavirus! Uy, cierto. que hay coronavirus? Ese bichito que anda por el aire. ¿Será posible? ¿Por qué nunca te acordás? Y porque yo soy más grande que vos, y entonces me olvido de las cosas. Vas a ver vos cuando llegue a cuando como soy yo. <risa> pero Y vos sabés lo que es el coronavirus. Uh, sí, una enfermedad que te contagia y terminas internado en, en un hospital. Y ah sí. Uy uh, la pucha, es jodido, ¿no? <risa> pero bueno, pero no es que igual, no hay que tenerle miedo, ¿no es cierto? Es un bichito que nos anda por ahí por el aire. Así que hay que cuidarse mucho. Bueno, seguí contándome de... Y también, de lavar, también lavarse las manos y ponerse alcohol. ¿Y cómo te lavas las manos? A ver, ¿vos sabés cómo hay que lavarse las manos? Eh, sí, espérame que yo te el piso. ¿Te vas a hacer? <risa> es que no, no te puedo acompañar hasta el baño. Bueno, como vemos, eh, Elena... Nos abandona, se tuvo que ir al baño con ese traje importante que tiene de, de Frozen, pero su silla quedó vacía. En pronto la vamos a tener. Ahí estamos. ¿Ya así? hiciste ti? A Nadie... ver. A sí, ver. Ya hice? Mira lo que traje. ¿Qué, te... ¿Qué es eso? <risa> Jabón. Ah, para lavarte las manos. Tenés razón. A ver, así hay es que lavarse, ¿no? Qué bueno. Che, ¿y cuando salís al súper, te llevas el jabón con vos? Bien. No. No. ¿Qué te pones? Alcohol. Alcohol en gel, claro. Tenés razón. Vos sabés que yo aprendo mucho con vos, porque me contás todas las cosas que tengo que hacer. ¿Y qué más puedo hacer? Contame vos, a ver. ¿Sabés cocinar? No tomas mate. Eh, eh, no tomo mate. Tenés razón. No tomo mate. No acercarte a la gente. ¿No qué? No acercarte a la gente. O sea, si yo te quiero dar un abrazo así, ¿no puedo? Ni dar beso. Ni dar beso tampoco. ¡Ay, qué feo! Yo soy re de su O sea que tampoco puedo dar beso. Tengo que estar a distancia. Tenés razón. Está bien. ¿Y ponerme siempre? Vale, hijo. Vale, hijo. Muy bien, Me... veo que haces todos los deberes vos, ¿no? ¿Y en el jardín te están mandando deberes? Eh, sí. ¿Muchos? Sí. Bueno, contame algo que vos quieras, ¿qué tenés ganas de contarme, de hablar, de qué? A ver. De comer chocolate. ¿Tenés ganas de comer chocolate? Pero bueno, sí. mira yo tengo acá una pastilla para darte, ¿querés que te lleve? Bueno. Eh, ¿Qué? ¿Eh? qué? No te gusta. Bueno, bueno, bueno, bueno, no te doy, no te doy, volví, volví, volví. Volví que no te doy. ¿Qué es eso que tenés ahí? Un palito. ¿Y qué estás haciendo con ese palito? Moviéndolo. Bueno, contame, contame algo que te guste hacer mucho, mucho, mucho en tu casa. Bueno, lo que me gusta hacer es jugar y ver la tele. ¿Jugar y ver la tele? ¿Y a qué jugás? A las Barbies, a las Pinipón, a eso. A los Barbie. bebés. Los bebés, les hace la comida. ¿Qué que te que... ayer. Claro, porque cuento que ayer con Emma hicimos un recorrido por toda no, su habitación no, no, no, y tiene una casa no, no, no, gigante donde duerme ella. En la casita de las Barbies duerme ella. Se pone ahí a dormir, se hace chiquitito y duerme ella, ¿o no? Yo sea, duermo en la cama de mi mamá. <risa> bueno, hay que mimosear un rato. ¿Y quién duerme en esa casita que tenía? Mi baby. Las baby. Bueno, y contame qué otra cosa te gusta hacer. Aparte de jugar, mirar eh... qué dimensión. ¿Eh? Yo, comer chocolate. ¿Y te compra mamá chocolate? me compró Nutella. ¿Eh? Me compró Nutella. ¿Te compró Nutella? Bueno, eso, eso es más que chocolate, es más que rico, es mortal, de rico, ¿no? Che, ¿sabes cantar? Me contó un pajarito que sabes cantar una canción y la bailás. Una canción que haces con las manos así, así, así, así. Contame. Mira, rico. ¿Te animás a bailarla? Dale, a ver. Te veo de ahí, ¿eh? Estás perfecta, Lucía. Cantala. Yo no tengo para darte ni un beso, pero si sí puedo darte mi beso. La no, no tengo papitas, pero la liba y la pibadita. Yo no tengo para darte paña, pero si sí se besita en la playa, ¿quién la ve? Hey, yo te ofrezco con orgullo. Todo lo que tengo es tuyo. ¡Muy bien! ¡Un aplauso! ¡Te felicito! ¡Me encanta. Todo eso que bailaste. Che, Elena, ¿sabes qué? Eh, a sí, ver qué te me puedo me preguntar. Te gusta cantar. ¿Qué, te, ¿Qué otra canción te gusta cantar? ¿Una canción Aracen. de jardín? No, los no sé araseños. ¿Y quién es tu señor? Los araseños. Bueno, pero tu señorita de el jardín, ¿tienes, ¿cómo se llama? ¿Te acordás? Eh, Vivi. Vivi. Y la seño te canta. Yo sé canciones muy viejas del jardín. Mira, muy vieja, ya no, no, no sé qué canciones está ahí ahora. Pero, ¿sabes el monstruo de la laguna? El monstruo de la laguna. Sí. ¿Sí? Bueno, ¿y la sabes cantar? Sí, el monstruo de la laguna. Es que hace mucho que no la. Sí, Tienes razón, yo también hace mucho que no la canto y no te puedo ayudar. Me gusta cantarla. ¿La gallina turuleca la conoces? Sí, la gallina, gallina turuleca. Ha puesto, ha puesto un huevo, ha puesto dos, ha puesto tres. La Esa canción le cantaba la señorita a, a los nenes. Yo le cantaba cuando eran los nenes como vos, ¿sabes? ¿A mi mamá? Y me parece que a tu mamá también. ¿Le gustaba? <risa> no se acuerda, mamá. Eh. Bueno, Lu, eh, digo, Elena, ¿querés contarme algo más? ¿Querés hablarme de algo que te guste hablar? ¿Qué, qué, qué querés que pase muy prontito? Me, me, eh, para, cuando pase el coronavirus quiero jugar con mis primas. Que, y y, que, y quiero, ir a, quiero viajar a muchos lados y también quiero ir a muchos lados. Ah, sí, bueno, es verdad, ahora no podemos jugar. ¿No te ves con los primos? Sí, no, porque estoy enferma y esta enfermedad contagia a los nenes. Ah, vos estás enferma, sí, es cierto, sí, es sí, verdad. Sí, tengo mononucleosis. Tenés mononucleosis. Y contame, ¿y sabés qué es mononucleosis? ¿Vos? Eh, sí, es una enfermedad que te contagia y contagia a los nenes. Ah, bueno, sí, es una enfermedad que muchos conocemos. Hola, que me fuiste? Que no, que, no puedo, que no puedo saltar, que no puedo correr, que no puedo ver a los nenes, que no puedo comer mucho chocolate. Mira vos, y justo lo que querés. Sale monopatín, no Pero... puedo andar en bici. ¿Y ¿Cómo hace tu mamá para tenerte quieta? Bien. Contame. Ni idea. Ni ¿Eh? idea. Ni idea. Bueno, Elena, escúchame. Vamos a ir terminando, ¿sí? Así podés ir a jugar tranquila. Te vi que tenés una trenza divina, ¿sí? Esa trenza que me querías mostrar desde hoy. Espectacular. Me encanta. ¿Quién te la hizo? Eh, me la compraron en la playa En el verano, en uy, el verano. Entonces, Hace un montón que la tenés Sí. Uh, bueno, bueno. Pero me la pusieron Hoy mamá Porque, porque se me abrió Jarrito Estás hermosa eh, Te cuento con ese traje Disfraz de Fra Frozen divina Y bueno te digo una cosa Cuando salgas a juntar chocolate eh es la puncel la que tengo inventada. Sí, la del pelo largo, ¿no? La de que se enreda en el punzel. pelo. Que no se le puede cortar el pelo porque. Ah, estás bailando. Bueno, Elena se copó con el baile. Elena, hola. Hola, hola. Elena. <risa> hola. Escúchame, Elena, ¿querés mandarle un, un saludito a tus amiguitos, a tus primos o a quien quieras para ir ter, terminando el programa? Qué eh, bueno. A ver, mandáselos vos. Saludos a todos mis primos y a mi tío, y a mi abuelo y a mi abuela y a mis tías. Beso enorme, así tenés que dar, un beso a la radio, que se te ve, porque te van a ver todos. Y yo le mando un abrazo enorme a los abuelos. A la abuela, al abuelo, porque los conozco de Madariaga, ¿sí? porque yo era de allá. ¿sí? Y un beso grande a vos, Elena. Mira, agárralo. Y a vos también. Agárralo, palomita. Toma, nos vemos. Y así nos despedimos de Arroba Joven. Mira, mira lo que tiene Karina. Mira lo que tiene Karina. ¿Qué tiene? No, no, tiene un perrito! Para que se va a buscar la silla! Pará, pará. Nos vamos a despedir de arroba joven con Elena y Lanz. no el perrito. ¿Qué hace? ¿Cómo se, ¿Cómo se llama? Se, se llama escuchó Chico si decidí venir, Laura. ¿Cómo? Decidí venir, no quise dormir más la siesta <risa> Quiso venir a saludarte, Elena. Se llama Es, ¿Es de verdad, de... pero. Yo soy de verdad y soy un perro de radio. Es un perro de verdad. Sí, tiene auriculares, fíjate. Mira, escúchalo como ladra. No ladro porque soy un perro de radio es un perro de radio y no pueden ladrar los perros de radio ¿entendés? ¿te gustó? me ahogo ¿te ahogas con qué? es que me ahogo bueno nosotros te mandamos un saludo grande mirá, nos vamos con Zeus con Elena y así nos despedimos de Arroba Joven, que hoy estuvo con esta pequeña de 5 años charlando un ratito. ¡Chau, chau! ¡Chau, Elena! ¡Chau, Zeus! ¡Chau, chau!